se va a conocer. pero da, dame quiero, okay. quiero aclarar algo quiero decir te decía que hubo ese argumento pero hay otro argumento de mucho peso y que ha trascendido ya a la opinión pública y es que una de las personas que más han sonado en los actos de corrupción que todavía no está presa verdad se dice se informa y ya es oficial que trató de salir del país con su familia que es el ex procurador Jean Alan. Entonces, ese dato, aunque la persecución es personal, pero sin lugar a duda, como elemento reflejo, salpica, salpica a lo que son los otros imputados. Significa que frente a situaciones determinadas que tienen mucho que ver con hechos parecidos, porque ¿cuál es la situación? Estamos hablando de ciudadanos que se manejaban cerca del presidente, de la intimidad del presidente, están sus familiares y está nada más y nada menos que el procurador de la República, que aunque no ha sido todavía procesado, no ha sido sometido, no ha sido interrogado, pero parece ser que todo indica que no tiene escapatoria. Ese ciudadano trató de escapar o trató de dejar el país, no significa que verá a escapar. Eso está confirmado pero, esa vez. Pero, sí, sí, eso está confirmado, pero... Lo mismo, lo mismo podemos decir con lo, que, con, con, con, con lo que dice el abogado Danilo, ciertamente si él trató de salir del país no tenemos por qué pensar que era para evadir la justicia, pero no seamos tan tontos, es lo que pasa también con el caso de Danilo Medina, que supuestamente verdad no sabía que su hermano suplía al Estado y hay quienes dicen que posiblemente el hermano de él tampoco sabía que él era presidente. Son dos posibilidades que se pueden dar. Bueno, se pueden dar en un mundo de estúpido y de ingenuo. Se puede dar, pero ¿qué este, puede pasar? En este mundo, en el mundo de quien estamos viviendo aquí, en nuestro. Pero ¿qué puede pasar el 2020? Mira, esta es una medida de corrección que se va a tomar semanas. He advertido algo que no lo he visto en los medios. Hasta ahora, quien parece ser que va a conocer la medida de cohesión es el juez Vargas. Parece ser. Sin embargo, recuerden que el juez Varga fue entrevistado para aspirar a una de las altas cortes y en una de sus intervenciones el juez Varga decía cuando usted esté fuera del poder a Danilo Medina si hay uno que lo va a acompañar a usted para defenderlo o defender sus derechos es este que está aquí eso puede ser una causa de recusación. ¿por qué? porque estamos, el si es él que le toca conocer la medida, puede darse el caso que algún interesado, si sea si el ministerio público o alguien que haya puesto una querella en contra, o se constituye en querellante en contra de los imputados por la defensa de los bienes públicos, Puedes recusar al magistrado Pero juez do, Vargas. Dice el domingo que está pautado conocer la medida, sí. ese, se prevé que, él, eh, que es él que lo va a conocer. Hasta ahora, quien se reúne, a menos no que sé se... si fue para coordinar, porque hasta ahora, quien ha estado mmm, coordinando el conocimiento de la medida es el magistrado juez Vargas. Okay. Él es juez de, de instrucción, no juez de atención permanente no juez de atención permanente. O sea, que lo más probable es que se lo recusan, entonces se extiende bueno, un poquito no, no, más es, yo, el conocimiento de yo la medida. Estoy, yo estoy... Previendo sí, sí. que se puede el caso, ¿ustedes recuerdan la entrevista del magistrado sí, juez Vargas? Sí, sí. claro, ¿Qué dijo yo... el magistrado juez Vargas? Okay, A digo... Daniel Medina, que él era su amigo. Sí, entonces yo digo que igual que la magistrada, que por el asunto de. que Me dijo comprende. que no, no negó la amistad. Entonces la magistrada ¿no? se inhibió Exacto, por lo... de, de llevar, de dirigir ese proceso por, por la las misma... agresiones de que fue víctima por Jean Alain. Entonces, en el caso, eh, eh, en, el, en el caso de la Que están conociendo ahora el, el tribunal colegiado A Víctor Rúa, a Rondón La magistrada se inhibió Porque Correcto. entendía que hubo un choque Que ya no estaba en condición De seguirlo Además que había hecho un pronunciamiento Con relación okay. a Víctor Ruba Correcto, lo que yo digo es Si el domingo por ejemplo se da esa situación Entonces se va eh, Van a posponer o van a seguir posponiendo El conocimiento de la Sí, pero amigas. muy breve Es un procedimiento okay. que es sencillo okay, Alberto, otra cosa. Si se inhibe <coughs> es más rápido como quiera que sea, tiene que conocerlo en una corte. sea recusado, sea que se inhiba, tiene que conocer una corte su recusación o su inhibición. Estoy hablando del juez Vargas, okay. que se puede dar, que Yo, se puede dar. Okay. Hay una situación, Alberto, que usted, como abogado de experiencia y también ministerio público que fue, me gustaría saber, Por ejemplo, la, la, la acción que se llevó a cabo contra cuando se fue a buscar eh, el ex ministro de... De salud, de salud pública. pública. Eh, el asunto, en las condiciones que intentaron sacarlo en ropa menor, yo entiendo, ¿verdad?, que no creo que haya la necesidad de que haya que llegar hasta ese extremo de que no se le pueda permitir a una, sea él o sea cualquier persona que se vaya a buscar y que, se, que esté en la casa, que por lo menos se le permita que se viste y que se le dé ese trato. Eso puede ser el, el, el, en el caso del, del doctor, del ministro o cualquier otra persona. Usted como Ministerio Público, este Ministerio Público y como abogado de experiencia, ¿qué, qué entiende sobre eso, sobre esa, sobre esa acción? Mira, o sea, lo esa primero actitud. es que la dignidad de una persona a la hora de ser apresada debe ser respetada. No importa el, el tipo de imputación que tiene. Por ejemplo, el show que hizo el, procurador, el ex Procurador General de la República cuando apresaron eh, las personas eh, imputadas de, de eh, del caso de Brecht, sí. ese show, ese, ese solo show de tú promover que las cámaras estuvieran así, ese mismo, ese show, sin lugar a dudas, provocaba la irregularidad del arresto. Y ese detalle. No del proceso, así... del arresto. Del arresto. Ahora, bien, pero fue el procurador que promovió que las cámaras y los medios estuviesen ahí. En el caso de la especie. Hasta ahora la información que se tiene es que, son, que fueron familiares del exministro de salud pública Fred Hidalgo Que grabaron ese momento en que Fred Hidalgo se entra a su casa y como es normal Como es normal, tú no vas a estar con corbata y chaquete esperando a una persona Él estaba en vestimenta de dormir Entonces, parece que se dio una situación, pero esa situación, esa situación no se prolongó más allá hasta que a él se le haya permitido, es la información que ha trascendido, se le haya permitido que fuese a vestirse a la habitación, porque la contradicción se dio porque él quería entrar a la habitación a vestirse solo, y no puede ser, después que una persona es arrestada, no puede hacer ninguna actividad dentro de su casa sola, oh, pero te, acá, acá, ese mismo día, ayer se dio un tiro, un exfuncionario del pasado gobierno se dice que tiene mucho que ver con lo que está pasando y si ese ciudadano podía hacer esto pero aquí pasó un caso donde una persona se acorraló en su casa no voy a mencionar nombre por un hecho feo grave y cuando lo dejan entrar a su casa a buscar algo lo que hace que se dé un tiro en la boca ustedes no recuerdan eso se fue aquí no hace mucho entonces, después que una persona está bajo el control de las autoridades, no se pertenece. Y todo lo que va a hacer, tiene que ser con el, con, bajo, bajo las directrices y las orientaciones de aquel que te, ha, que te ha apresado, desde luego. Como se ve a Freddy Hidalgo, en la polémica, no es como se ve a Freddy Hidalgo llegar. <coughs> Significa que ese conflicto se dio dentro de la vivienda y lo que se ha informado es que hubo una disputa porque quería... Irse a vestir solo a la habitación Y la Procuraduría hizo una aclaración Y tiene que ser así Tenía que, para hacer cualquier diligencia Irse a poner unos zapatos Irse a poner una camisa Irse a poner un patrón Cambiarse de ropa no Todo podía eso hacerlo. tiene que estar bajo las habilidades Tiene, que estar, del día, tiene que estar con una custodia, de, custodia. No uh -huh. solamente porque puede ocultar pruebas Porque se puede escapar Es que puede también cometer un acto En contra de su propia vida Entonces, desde luego eh, y, eso, y a partir de ese momento ya hay responsabilidad La actividad de... que se dio No anula el procedimiento Porque no fue act un acto Que vulneró No, su porque unidad. no hablamos de que pudieran hacer lo que yo fea como decíamos al principio el, el, el, Claro, el, el porque acción. los familiares Fueron inteligentes y grabaron la parte Que querían Trabajar para luego venderlo Como una víctima, así yo lo consigo Pero ese ciudadano Luego es visto llegar con ropa normales o sea, se que fue dentro de la casa que se dio el conflicto. porque que fuera acompañado no le permitieron que se hiciera. Tú iniciara, puedes estar claro. seguro que con relación a todos los imputados, alguna situación mínima se dio. Mínima se dio. Solo uno grabó y otros no grabaron. No grabaron. ¿Qué puede pasar el próximo domingo? El domingo no va a pasar muchas cosas. Esa medida se va a tomar días, posiblemente semanas. Semanas. Semanas. Frente a los actos imputados... Frente a los hechos imputados que son graves Muy graves Muy graves Que son contra personas que sin lugar a dudas tienen mucho poder Porque el poder no se va De hoy para mañana O sea, el que tiene mucho Lo que yo, decí, lo que yo, poder lo que yo decía ayer Alberto era que, eh, que A mí me gustaría que realmente el, Que haya soporte para que eso no se espuma en el tiempo como ha pasado históricamente en este país o sea, que haya un expediente que se pueda instrumentar un expediente que al llegar a un tribunal pues realmente se pueda pueda pasar lo que lo que espera el país todos los ciudadanos ¿Entienden? esperamos eso Exactamente. todos los ciudadanos esperamos eso si sí, el argumento de los Medina es que sus hermanos ¿verdad? eran sí, no, empresarios no sabía, ¿verdad? ¿verdad? y que el presidente no se sabían que sus hermanos eran eh, sufridores, sufridores. Esta... si ese es el argumento Dame siete que el argumento es muy pobre. Es muy pobre porque eh, su misma hermana, recientemente, en medio de una campaña, decía que el presidente Danilo Medina todo lo sabía en este país. Estaba informado de todo, de todo. Entonces, si es de todo, es de todo. Salve. Alberto, gracias hermano, gracias una vez más por compartir con nosotros y compartir esos temas, ¿verdad? Que, y aclarar muchas veces esos temas que donde tenemos mucha sombra nosotros y con la presencia suya y los comentarios pues eh, arroja luz. Gracias hermano por estar con nosotros. Alberto Vázquez, como siempre, ¿verdad? estando con nosotros, tocando esos temas interesantísimos. Así que vamos a una pausa y a regreso venimos con los comentarios y con la doctora Milagro Sierra, que hoy, ayer, era el día mundial de la lucha contra el VIH. la doctora? Nos va a hablar un poquito sobre esa sobre el día que se celebró en el día de ayer. A la pausa, ya regresamos.